¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Vamos a seguir con el restaurante, ¿vale? A ver qué podemos hacer hoy A ver, lo suyo sería tener aquí otra mesa gigante como esta, ¿vale? Y esta, ir alargándola, o sea, tenerla hasta aquí Entonces, eh... Les ponemos las sillas, ¿vale? O sea, le, me refiero que les indicamos a dónde tienen que sentarse Cocinamos eh, Habría que ir buscando más personal, ¿eh? Te lo digo como dato Entonces, tendríamos personal Pérate. Es que claro comprando, ¿no? Tenemos 165 Habría que empezar a producir más, ¿eh? Habría que empezar a producir más money. Porque. Porque vamos un poco escasos, ¿eh? Las cosas como son. Las cosas como son. Pero, mientras tanto, podemos ir ayudando a los compañeros, ¿ves? Podemos ir cocinando también. Menos mal que les podemos echar un cable. Porque si no, esto sería un poco caótico, ¿eh? La verdad. Las cosas como son. Vale, ahí está. Bueno, bueno. Esto es una maravilla. Está yendo en popas. Esto está yendo genial. Bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Los huevos fritos por aquí. Que no son huevos fritos. Sale esa imagen porque... Yo qué sé. Yo qué sé por qué sale esa imagen. Ya sé que me estoy subiendo por los muebles por todos lados. <risa> Pero bueno, es igual. No pasa nada. Tampoco hay ningún problema por ello. Vale. Habría que... Comprar Mejores hornos ¿eh? Habría que comprar mejores hornos Porque esto Va un pelín lento Un pelín solo Sol, Solo un poco De hecho en el En la tienda Ponía que este horno eh, Se cocina Cocina un poco lento ¿eh? ya, ya lo estamos comprobando Ya lo estamos comprobando que va un pelín a su aire Digamos Bueno, bueno, bueno, bueno Bueno, no seré yo aquí una crack No seré yo una profesional Espectacular ¿Cómo se me está dando? Estoy subiendo por las mesas Por todos lados ¿Pero por qué? Porque queremos Además es nuestro restaurante, ¿no? Podemos hacer lo que nos dé la gana Pues sí, ya, Venga, dame, dame el dinero No puedo cogerlo ¿Por qué? Yo que sé ¿Por qué no puedo cogerlo? Vale, vamos a cocinar Vamos a cocinar La pizza, la pizza, ¿quién quiere pizza? Pizza con pepperoni Mamma mía ¿Vale? ¿Este quiere silla? Vale Parece ser que Si ayudamos a los camareros Puede subir al dinero más rápido es, de, es más, sube más rápido el dinero si les ayudamos Vale, tenemos casi 500, ¿eh? Casi 500, vamos avanzando Déjame en los comentarios qué te está pareciendo A mí me está encantando, la verdad es un juego que mola mucho De hecho Roblox de por sí ya tiene un montón de minijuegos Si queréis decir, oye, ¿por qué no juegas este mapa de Roblox? Podría estar divertido Pues yo lo juego, ¿vale? Me ponéis en los comentarios el tipo de mapa que queréis ¿Vale? ¿Subiste de nivel? ¿Has desbloqueado? Vale Vamos a hacer, eh, no sé, no sé si he tenido que seleccionar o qué, no lo tengo, no tengo ni idea No somos expertos, pero parece ser que poco a poco lo estamos consiguiendo Mira, mira, mira, mira, mira, mamma mía, mamma mía, qué bien se me está dando esto Espectacular, ¿eh? vale, vale, perfecto, pizza con pepperoni Vale, vale, Dios, no, no me he fijado no me, no me he fijado. Y vosotros tampoco, ¿verdad? Vosotros tampoco. ¿A qué no? Tenemos 2000 euros. Espectacular. Mira, no tienes 2000, pero como si los tuviéramos. Como si los tuviéramos. Porque en breves los tendremos. Bueno, bueno, bueno. Ahí tiene silla, señor. Esto va espectacularmente De forma espectacular Y además, como les estamos ayudando a los camareros Vamos, vamos Veloces, eh, vamos muy veloces Y esto está bastante bien Vale, entonces, con los mil Estos, tenemos que pensar Bien, a qué hacer Tenemos que pensar Muy bien, qué tenemos que hacer Porque A ver, algún pedido por aquí es que claro, tampoco te puedes gastar el dinero o así sea, porque sí, ¿sabes? Tampoco te puedes gastar a lo loco Porque como te lo gastes en algo Que no, no merece la pena Ya la has cagado Vale, espérate Ahí, está. Ahí el plato Bueno, bueno, bueno Necesitaríamos otro camarero De hecho, creo que eso es lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a contratar a otro camarero Otro camarero U otro cocinero. No sé qué hacer, ¿eh? ¿eh? Camarero. Cocinero. Vale. Camarero y cocinero, va. Camarero y cocinero. Vale, perfecto. Además, como vamos yendo bien... Vale, entonces... Vale, yo mientras tanto... Si eso, me encargo de... Eh, de ir recogiendo los platos. A veces... Y de recoger el money. El money, money. Money, money. Uh, uh, ah, uh, ah. Nada, ¿verdad? Tampoco. Vale. Voy recogiendo lo que serían los pedidos. Voy a ir echándoles un cable. Porque ellos solos... A lo mejor es mucho también, ¿sabes? Y además, y si poco a poco vamos a ir aumentando. Vamos a ir. Vamos, vamos, vamos. Va a ser el mejor restaurante que vas a ver, ¿eh? Va a ser el mejor restaurante del mundo, ¿vale? Tenemos eh, 1300, más de 1300. Un millón de likes, ojalá. Ojalá tener eso, ¿sabes? Ojalá tener eso. A ver. Eh, de forma lenta. ¿no? Prepara de la velocidad normal, ¿vale? Serían 1400. Más rápido de lo normal. Buah, es que. Vale, nivel 2, horno inoxidable. Buah, es que lo suyo sería este. Lo suyo sería este. Buah, pero esto ya. Esto ya es de pros, ¿eh? Esto ya es de pros. A ver, voy a tratar de buscar. ¿Cuál era? ¿Era este? Una velocidad normal. Claro, el que tenemos. Creo que es este, ¿no? El que tenemos, creo que es este. Vale, voy a tratar de. Vale, voy a comprar este. Me la juego, ¿vale? Vamos a comprar este ¿Qué más? Eh, voy a comprar Vale, voy a pillar eh, mesas y sillas ¿Vale? Mesas, eh, voy a pillar las que pueda Y sillas, tres cuartos de lo mismo No puedes comprar más Vale, pues compra una, dos No puedes comprar más, vale, perfecto eh, pues entonces, a ver, ¿cuánto tenemos? Uh, una silla, tres mesas, aparatos eh, Vale, ¿este? ¿este se puede...? ¿Se puede vender en plan...? No, no se puede hacer nada Vale, pues me vuelvo al restaurante Vale, a ver mm, Voy a colocar la mesa, ¿vale? Una, dos, tres Y la silla... Que sería aquí, una... Luego... Déjame ver... Vale, tenemos este... Ok. Vale, entonces lo que voy a hacer va a ser... Vale, lo voy a colocar ahí, eh... Lo voy a colocar aquí... Espérate... Uh... No sé si ponerlo ahí... O aquí... Es que aquí está cerca de... Muy cerca del horno, eh... Yo lo pondría ahí... Y este de aquí... Lo quitaría ¿Sabes? Entonces... Vale, espérate Que no quiero interactuar con eso Mmm... Pam, pam, pam, pam Ah... Espérate Que quiero, quiero, quiero ordenar esto Está un poco caótico esto, eh está, está un poco caótico Cerrar No Remover Vale, vale, vale Y dirás, ¿qué quiero hacer? Que, que eh, hay, hay que Remover toda la cocina, eh Hay que mover toda la cocina Aunque bueno Poco a poco va cogiendo forma, eh Poco a poco Va cogiendo forma Y además, mira Este fregadero Es doble por lo tanto, caben más platos. ¿Sabes? En el otro cabían seis y en este caben creo que nueve. O sea, imagínate la de platos que podemos ir recogiendo. Mira, mira, mira. Pedidos, pedidos, pedidos. Venga, vamos, quiero para la fiesta. ¡Wow! Bueno, bueno, tenemos más aquí. Bueno, bueno, bueno, bueno. A ver, ¿ustedes qué quieren? Pidan rápido. Pidan rápido. Dinero, dinero, dinero. Eh es que lo que queremos queremos dinero uh, uh, uh, uh, uh, uh. mira mira les pido el pedido y les llevo a la mesa con la comida en la mano espectacular ¿eh? eso ya es de pros eso ya es de pros eh, vale mira ves valentito pero pero por lo menos caben más más platos sabes por lo menos caben más platos vale uno se va feliz Feliz no, lo siguiente Uno se va ahí súper contento, ¿sabes? Ha salido la... La cara esta de... Con, la, con las dos estrellas, en los ojos Espectacular, ¿vale? Vale, le pido el pedido Le pillo el pedido Vamos, vamos, vamos Que no pare, que no pare Vale, cuando tengamos... Unos... No sé cuánto No sé cuánto podemos tener Es que claro... Mm, Para tener un horno de esos Se necesita Se necesita bastante más dinero ¿eh? Pero lo que es bastante, digamos Lo que es mucho, ¿sabes? Vale, oye Vamos bien, ¿eh? Mira esto, mira Mira cómo va Mira cómo se mueven Los muñecos estos Mira, mira, mira, mira están todos felices, tantos contentos, ahí vea el camarero, ahí sonriendo, sonriendo, sonriendo, mira ese, se va bailando y todo, se va bailando, vamos súper bien, vale, perfecto, nos eh, habrá quedado usted el dinero, he visto algo de dinero, hmm, por si acaso, por si acaso, tío, que casi tenemos... Pero si tenemos casi 2.000 Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vale, el... no hay hornos vacíos Claro, porque se están cocinando Vale, ok Sería bueno que tirásemos Los hornos Antiguos Pero claro, es que no sé cómo se hace ¿Cómo hago Para vender Esto? En plan Esto de aquí Esto, ¿Cómo se hace? Si alguien lo sabe, como no sé aquí, tienda, no, ventajas, no, ventajas no, ¿qué es esto? Ajustes, mm, no, tampoco, ah, ir a tu restaurante, nada, no sé cómo se hace, no sé cómo se hace, no tengo ni idea Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga, ¿vale? Si alguien sabe cómo hacer para que, para que se pueda vender... Eh, el mobiliario estaría bien que me ayudaseis en los comentarios, ¿vale? O si os ocurre alguna sugerencia o cualquier cosa, pues siempre siempre está bien que me lo digáis, ¿vale? Por favor, ¿quieres coger vale, tu plato? Vale, no se pueden porque están. Vale, ahora sí, ahora sí, vamos bien, vamos bien, vamos muy bien, espectacularmente bien, vale, tenemos más de 2000, vale. Bueno, y aparte también porque les estoy ayudando, ¿eh? Les estoy echando un cable Yo diría que yo soy más rápida que ellos, ¿eh? Estoy yendo súper rápida Estoy... Estoy... Vamos Estoy on fire Estoy súper rápida Vale, pilla esto, por favor Píllalo No lo pilla Bueno, no pasa nada Pilla el pedido El pedido Vale Vale, vamos bien, vamos bien a ver, podríamos mirar de qué de, de, qué es lo que podemos comprar Pero, mmm, que, claro, que compramos Porque no tenemos ni 3.000, ¿sabes? Yo ahorraría un poco más, ¿sabes? Yo ahorraría un poco más y me compraría algo más bueno, ¿sabes? Algo más potente ¿Cómo qué? Pues no tengo ni la más remota idea Hmm. Pero sería bueno que comprásemos un horno de esos buenos Que valen un montón de dinero Por favor, sabía que da Wook Se había quedado Wook en la silla Espectacular Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno No seré yo aquí una profesional Llevando un restaurante Bueno, bueno, y la gente se va contenta. Vienen felices Comen perdices ¡Hala! Y se han llevado el plato Lo han dejado a mí Vale Cocinamos Vale, vale, vamos, vamos Que no pare, que no pare la fiesta Que no pare Que no pare no pare ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Vale Cocinamos Lo llevamos ¡Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué profesional! Vale Pedido Pedido ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más quiere? ¿Qué más quiere señor? Ahí tiene asiento Vamos, vamos, vamos Además es más fácil que el otro eh. Es muchísimo más fácil que, que el otro Tycoon de, de restaurante eh. Que por cierto Acabo de caer que está el mapa de eh, Youtubers Live Si queréis que lo juegue dejadmelo por los comentarios Que sería bueno saber vuestra opinión Estaría guay eh, jugarlo estaría guay, así que si queréis que lo haga, me lo decís, eh, vamos a jugarlo, ahora mismo no, porque estamos jugando a esto, pero otro día nos pondríamos con ese juego, con ese mapa, vale, vale entonces, ¿cuánto cuesta el horno? pues no tengo ni idea, así que vamos a ir a la tienda, porque no sé cuánto cuesta ese horno, Creo que eran 3000, puede ser. 1400, 4000. Vale, ahora el que tenemos es este. ¿eh? Claro, funciona suficientemente bien. Vale, prepara comida de forma lenta. Y este, mejor de lo normal, prepara comida a velocidad normal. Vale, pues yo voy a pillar este de aquí. Vamos a pillar este. Vale, que cocina más rápido. Y además, vamos a pillar. Eh... Vale Puedes tener sostener platos muchos platos a la vez Sería bueno Pillar este ¿Eh? Sería muy bueno pillar este de aquí Este No Yo cogería este, ¿eh? este. Yo cogería este de aquí El de 11.000 Así que hay que ahorrar bastante hay que ahorrar, pero bueno, como va subiendo Va subiendo, va subiendo Pues no hay ningún problema Vale, cogemos los pedidos Que no pare, que no pare Que no pare la fiesta No te pare uh. Vale, entonces mm. Remover Claro Vale, voy a quitar ese horno Y voy a mover Este, voy a poner este Vale entonces, mmm, lo pongo ahí, espérate, un poco más para la derecha, ¿eh? o pongo otro ahí, puedo poner otro ahí, es otra opción, vale, cabe otro ahí, mm, sí que cabe, pero, vale, o sea, igualmente, aunque este lo moviese aquí, se vería así, vale, ok, Vale, pues entonces, mmm, con ese horno que cocina más rápido, yo creo que estaría bien, ¿no? Ahora habría que pillar el otro, ¿no? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Yo pillaría el otro horno, ¿eh? Mientras tanto. Vale, voy a pillar el otro. Voy a pillar el otro porque tengo 2.000 y me sobra, ¿eh? Tengo 2.000 y me sobra Y como el dinero va subiendo con la espuma Vamos a pillar Este de aquí, ¿vale? Se compra Ahí está Vale, entonces El que quiero pillar Es este, ¿vale? Entonces Por ahora Nos tenemos que aguantar ¿Vale? Porque esto es lo que hay Esto es lo que hay Hola, voy a, voy a hacer una cosa. Eh... Eh... Estoy grabando un video para YouTube. Saluden si quieren. Carita sonriente. <ríe> a ver qué pasa. A ver qué pasa, por curiosidad, ¿sabes? Ahí está Esto Esto Bueno, bueno, bueno, bueno a ver, a, ver, a ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué ocurre en el chat A ver qué ocurre en el chat Vale, a ver Aparatos Horno eh, Vamos a colocar Pa, pa, pa, pa Yo lo pondría Vale, voy a hacer una cosa Voy a poner la cocina aquí Vale Estoy... A ver, espérate Por favor Ay, Dios mío ¿Qué haces poniendo el horno así? Vale, espérate Que lo he puesto mal Ahí está Ahora sí Ahora sí Entonces, remover este no te va a servir de nada ¿Vale? Porque eso es una porquería Entonces mmm, Lo que voy a traer Va a ser otro carrito de estos y lo voy a colocar aquí. ¿Vale? Voy a colocar aquí dos carritos de... O, o al mismo... Este. Lo muevo. ¿Vale? Cuando no, he, no haya nadie... Nada ahí. ¿Vale? Por favor, llévense los pedidos. Llévense los pedidos. Más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido. Llévense los pedidos, gracias. Ahí está, muebles, platos, pam. Ahí está, vale. Entonces, voy a mover. No sé, sí, yo lo he movido, vale. Voy a poner otro otro carro, ¿eh? Voy a poner otro carro de esos. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos avanzando, vamos avanzando Vale, otro carro de esos sería este de aquí Vale, 600 Pa, me lo pillo Eh... Ta, ta, ta, ta, ta Buah, este sería espectacular Pero no tenemos tanto dinero Eh... Vale, vamos a ir al restaurante Voy a colocar el, el carrito Vamos, vamos, vamos Que nos pare, que nos pare Aparatos Ahí está para los pedidos Y ahora los camareros tienen más sitio Para poder poner las mesas Entonces Las mesas, no, perdón, lo, los pedidos Entonces Necesitamos eh, ¿Cómo se llama? La, las barras ¿Vale? Las barras de De bar, básicamente Entonces eso se encuentra Aquí Claro, el que tenemos Es este Limpio y moderno Suave y resistente Yo creo que este ¿eh? Me voy a pillar este Este buah, Este Reflectante y únicamente elegante mm, Este es antioxidante Este buah, Yo pondría Yo pondría el segundo eh Yo pondría este Entonces yo pondría Uno Me cogería Tres no, me, me, me voy a pillar Uno Dos Y solo me llegan para dos Vale, perfecto Entonces eh... Vale Estoy pensando, estoy pensando estoy, estoy pensando en que no lo parezca A ver, déjame ver Hola, esto. <ríe> no hay nadie que ha respondido bueno no pasa nada No pasa nada A ver Vamos a colocar la barra, ¿vale? ¿Cómo? Pues... A ver, muebles. Esquina. Vale, esquina. No sé cómo lo voy a hacer, pero... Ahí está. Una. Dos. Vale. Vale, perfecto. Sería bueno... Vale, que esto... Llegase hasta aquí ¿Vale? Que esto Llegase hasta aquí Y aquí haya Vale, vale Lo tengo, lo tengo en la cabeza Lo tengo en la cabeza, chicos Lo tengo en la mente Sé cómo hacerlo, sé cómo hacerlo ¿Cuánto llevo? Vale 25 minutos Vale, un poquito más Vamos a hacer un poco más ¿Vale? Voy a tratar de pillar Más Mesas De estas ¿Vale? Porque ahora sí que tenemos dinero suficiente para poder pillar unos cuantas. Entonces. Espero que me llegue. Vale. Pam, pam, pam, pam. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tengo un montón, tengo un montón. Tengo un montón. Vale. Maravilloso. Entonces, aquí voy a colocar las Sillas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Luego, la mesa. Vamos a colocar otra mesa aquí. ¿Vale? Pesa. Pam, pam. Silla. Por favor, pam. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto perfectísimo, bueno, bueno, bueno, el restaurante, el restaurante más lleno de la historia, el restaurante más lleno de toda la historia, increíble, bueno, bueno, a todo gas, a todo gas, a todo gas, estamos yendo muy bien, ¿eh? muy, muy bien, le cojo el pedido, le llevo la silla, me llevo el plato, cojo el dinero, obviamente, vale, entonces, dados a este punto, llegados a este punto, Necesito más personal, por lo tanto eh, camarero. Ah, no me llega. Perfecto. No llega, no llega. Vale, pues entonces voy a pillar otro camarero, eh. Voy a pillar otro camarero, porque de cocineros sí, pero también necesito cocineros, ¿sabes? Pero lo que más se necesita es un camarero, yo creo, eh. Porque son los que tienen que ir para arriba y para abajo Luego tienen, mira, tienen que atender a los clientes que llegan Tienen que atender a los clientes que están sentados y están haciendo los pidiendo las cosas Tienen que recoger los platos, el dinero eh, Llevarlo aquí, recoger los pedidos, repartirlo O sea que tienen mucho trabajo Y los cocineros solo tienen que estar cocinando y ya está No tienen que hacer mucho más, ¿sabes? Así que eso tampoco un poco complicado Luego también se necesita más hornos ¿Sabes? Más hornitos Entonces, remover Voy a mover esto Porque la gente no se sienta aquí La gente ya se sienta en la mesa ¿Vale? En la mesa Que mira cómo está la mesa Mira cómo está la mesa Mira cómo está la mesa Está demasiado llena Demasiado llena la mesa ¿Se me está grabando el audio? Vale, sí, importante se me graba el audio porque si encima no se me está grabando. Vale. Eh, vale. Mm, espérate. No. Sillas, sillas. Sillas sí que necesito unas cuantas, ¿eh? Vale. Vale, yo creo que con estas. A ver. Sí, yo creo que con estas. Espérate, bueno. unas más. Unas más. Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. Por seguridad. Voy a ser que luego necesitemos y tengamos que volver para atrás Vale Necesitamos pillar camareros, ¿eh? Entonces Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Mesa ¡Mira! ¡Justo, eh! ¡Justo! ¡Me ha llegado justo! Vale, perfecto Perfectísimo Vale, a ver Camarero 800 ¿Pero tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Andas en patinete mientras vas eh, sirviendo a los clientes? ¿O qué haces? Porque vamos, para cobrar eso Flipas, ¿sabes? Flipas Vale Ahora, ahora contrato otro camarero Vale Estoy subiendo encima de las mesas Como si no hubiera un mañana bueno que se está llenando el restaurante Mira esto Mira esto Habría que hacer otro piso ¿eh? <risa> Llegados a este punto habría que hacer un segundo piso Pero... Pero claro ¿Cómo se hace el segundo piso? No, tengo ni idea Pero aprenderemos Aprenderemos No preocuparse, no preocuparse No preocuparse Además hay que pensar muy bien cómo hacerlo hay que pensar muy bien qué poner en el segundo piso, ¿vale? Entonces, personal, camarero, ¿vale? Camarero, necesitamos otro camarero, ¿vale? Ya de servir a los clientes yo ya me olvido. Vale, lo que sí necesito que me digáis es cómo hago para vender esto. ¿Esto? ¿Esto de aquí? ¿Estas cosas? ¿Cómo se venden? Para que podamos ganar más money... Más money, money, money. Vale. Mesas. Voy a poner... Estas. Y voy a poner... Ninguna más porque no caben. No, no hay precio. O sea, no hay precio. No, no, no llega al presupuesto. A ver. Las mesas. Señor camarero. Le pido amablemente... Ahí está. Dos... Oh, oh, oh, esto no lo había pensado Espérate, quita esto No lo había pensado Claro, si está en la cocina Vale, pues voy a poner otra aquí Aquí, ¿vale? Aquí, así, alargada No lo había pensado, no había pensado eso Vale, vale, vale, vale Vale, ok, ok, ok lo que voy a hacer va a ser buscar más, más barras de, de, de bar. Más barritas de bar porque la cocina hay que ampliarla. Esto. Esto es lo que se necesita. Lo que sea que no me llega. Vale, perfecto. Tenemos que esperar. Mientras tanto vamos a observar esto. Vale, vale por ahora esto, ¿vale? Pero en la segunda planta... Vale, perfecto. Perfecto. Perfecto, he dicho, vale La segunda planta va a tener estas mesas Y sillas, vale La segunda planta eh, ¿qué más? Vamos a ir a comprar esto aquí Necesito esto, vale Y cuando suba el money uh, Vendremos de nuevo a por más cositas Bueno Uh, esto aquí. Claro. Espérate. Um, pam, pam. Vale. Entonces me voy aquí. Quiero que esto esté así. Vale. Que sea largo hasta aquí. Vale. Muy bien, chicos, muy bien, vamos bien Vale, yo, yo me olvido ya de, de, de las cosas Aunque de vez en cuando va bien que ayudemos un poco a los camareros, ¿eh? Estaría muy bien que les ayudásemos Porque es mucho trabajo Mucho, mucho trabajo Vale, necesitaríamos otro cocinero, ¿eh? Y otro horno Estaría bien, ¿eh? Mmm... Vale, voy a por otro horno Vamos a por otro horno A ver Aquí Aquí, aquí, aquí, aquí Que sería este ¿No? Sí A ver, estaría bien tener uno de estos Pero Tener este de momento Es suficiente, ¿vale? Entonces mmm, Voy a ponerlo Voy a ponerlo de nuevo en el chat. Voy a ponerlo de nuevo. A ver, espérate. Saluden eh, para el vídeo <ríe> A ver, a ver qué pasa. Vale, a ver qué, qué hay en la planta de, de arriba. A ver. ¿Esto qué es? Caja de joyas, ¿qué tal? ¡Dios! ¡Un millón! ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¡Esto es para rico ya! ¡Un árbol de dinero! Esto es bruma, ¿no? Vale. vale, queda... Pagas Robux y lo tienes Vale, ¿esto? ¡Oh! ¡Para iluminar el restaurante! ¡No lo había pensado! Vale, vale, vale, vale, vale Vale, ¿esto qué es? La baldosa, ¿no? Vale Vale, esto es el suelo No me he fijado ni en el suelo de del restaurante No sé de qué color es ¿eh? No sé qué suelo tenemos en el restaurante No tengo ni idea A ver, restaurante Vale, tenemos un suelo pues normal El de toda la vida El de toda la vida Vale, a ver eh... Vale, ahora sí Ahora sí ya puedo coger el horno Ahora sí ya podemos pillar el horno Entonces, vamos por aquí Vamos por aquí Porque eran más de 1400 Entonces, ahora sí Vale, 1400 Nos vamos al restaurante Y así no tenemos que estar andando todo el rato eh... Vale Entonces Aparatos Pam. Voy a girarlo no, no, aquí no lo pondría yo Yo lo pondría aquí Ahí lo pondría Yo lo pondría ahí Y luego pondría otro aquí ¿Sabes? Entonces Claro, para, para la barra Se necesita más dinero es que no sé cómo se venden la, las cosas estas. ¿eh? Les digo yo que no sé cómo se hace. Vale. A ver. Eh, personal. Eh, cocineros. Vale. 700. Vale. Cuando tengamos. Entonces ya los podremos. Ya podremos subir. Ya podremos subir de nivel teniendo más camareros. Eh, la silla, la silla, las sillas. Necesitamos. Voy a llevar todas las que pueda. Porque esto siempre va bien. Igual que esto. No me llega. Perfecto. 50 Y ya está. Y se acabó. Perfecto. Eh, restaurante. Eh, ta, ta ta ta ta ta ta Aquí. Entonces. Sería. 1, 2, 3. 4. 1, 2. Tres, cuatro, una y dos. Y las mesas, ¿verdad? Pues no tengo mesas. ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos aquí. Tranquilamente. Y se pilla. La silla. ¡Uy! ¡Un euro! Uno, uno, uno. Venga, que suba, que suba, que suba. Que solo queda uno, solo queda uno, solo queda uno ¡Solo queda uno! Vale, perfecto vale, Bueno, me, me he fundido el sueldo ¡Perfecto! Vale, aquí Uy, Pensaba que había uno comiendo ahí ¿Qué haces ahí? Vale, muebles Pam, pam Y me, me sobra una mesa que la voy a colocar aquí ¿Vale? Entonces Esto lo muevo Esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí, remover esta silla y la coloco aquí Organización perfecta Bueno, bueno, mira esto, mira esto, ya va cogiendo forma Ya va cogiendo mucha forma eh, ¿Qué necesitamos? Eh, más hornos La verdad es que sí, <risa> necesito más hornos, ¿eh? Necesito más hornos, entonces, de forma temporal Ah, mira, puedo poner uno Vale, voy a poner uno de estos Voy a poner uno de estos Vale, porque necesitamos otro horno Entonces, eh, ¿qué más? ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Has completado hotspot? No sé lo que es, no tengo ni idea No sé lo que es, no me preguntes porque no tengo ni idea de lo que es eso. Eh, fregadero tenemos, hornos, vale, carritos, vale. A ver, yo le cambiaría, vale, yo le pondría más lámparas de estas, eh, porque no hay, Perdón. solo hay dos, pero yo estas las quitaría y le pondría otras más bonitas, eh, no es por nada. Así que vamos a ir aquí, vamos a ir a la zona. De arriba, que si no me equivoco es donde estaban las lámparas, vale. Entonces vamos a poner. Mm. Vale, no me llega. Eh, el presupuesto no llega. 200. Ah, mira, arriba lo pone. Vale. Candelero, vale. 175. Luz colgante sencilla. Vale, esta es la de. Vale, esta. 1000. Bueno, moderno y decorativo Hombre, este está bien, ¿eh? Pero no No me convence mucho Este Vale, es que Vale, yo creo que voy a poner mm... Cambiarlo Es que claro Para alguna zona sí que pondría esto Pero para otra zona Yo no pondría esto ¿Sabes? Vale, entonces voy a hacer una cosa. Voy a pillarme eh, cuatro, ¿vale? Me pillo cuatro. Entonces, estas lámparas, muebles, pratos, decoraciones, eh, las voy a colocar... Espera, ¿dónde puedo colocar? Mira, aquí. Una, dos... ¿Vale? Ahí puede quedar bastante bien. Luego, puedo poner otra aquí. ¿Vale? Otra aquí. Pueden quedar muy bonitas. Bueno, de hecho, quedan bonitas. Quedan bastante bonitas. Eh, aquí, qué, ¿qué podemos hacer? Vale. Entonces, claro, habría que. Estaría bien hacer un segundo piso ¿eh? Alfombra roja, ¿esto qué es? Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Decoraciones Vale, pam, pam Pam, pam Pam, pam ¡Ahí está! Alfombrita roja Alfombrita roja, por supuesto Bueno, bueno, bueno La de clientes que están viniendo, chaval la de clientes que están viniendo. Vale, necesito otro lavaplatos, ¿eh? Eh, Lo voy a colocar aquí. ¿eh? Otro lavaplatos. Necesito otro. Necesito otro. Madre mía, pero es que esto, esto está yendo, esto está yendo demasiado bien, ¿eh? Demasiado bien. Pero demasiado, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Igual que el canal de YouTube. También está, está yendo muy bien. A ver, por favor, pide el pedido. Vale, recojo el pedido. ¡Un enanito! ¿Qué es esto? Uh, acaba de venir un enanito. Me está regalando dinero. Espectacular. Espectacular. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Míralo, vino Santa Claus. A buenas horas vienen, macho. ¡Oh! qué viene! Mira, mira, mira, mira Los enanitos, los elfos Vinieron los elfos eh, perfecto Está viniendo Papá Noel Vino Papá Noel con sus enanitos Son sus elfos Mejor dicho Es que siempre me confundo con Elfos y enanitos Siempre me lío Pero ya sé que no es lo mismo entonces lo que voy a hacer va a ser, voy a ahorrar el dinero, ¿eh? no me lo voy a gastar entero porque si no, lo que sí voy a hacer va a ser lo siguiente Uy, no me llega, vale Vale, para uy, no llega tampoco Vale, pues voy a comprar esto, vale y vamos a pillar. Pa, pa, pa, pa, pa. Un horno en condiciones, ¿vale? Me va más rápido de lo normal. Es que quiero pillar este, ¿eh? Quiero pillar. Vale, espera, es igual. No, no, no me lo voy a gastar todo, ¿eh? Así que, restaurante. Vamos a ahorrar, por favor. Ahorremos, ahorremos. Vale, muebles. Aparatos. Esto, vale Lo ponemos aquí Entonces Esto Lo colocamos aquí Movemos este horno Aquí Por favor, muévete Ponte ahí No me digas que ahí no cabes No cabe el horno No sirve Ah, porque está este, vale, vale, vale, vale Espérate Vale, espérate Entonces, voy a hacer una cosa Aparatos Pam, pam, pam, pam Ahí Vale, amigo mío No, espérate Remover Ahí está Entonces, ahora Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí perfectísimo, vamos muy bien, ¿eh? vamos muy muy bien, demasiado bien, vale, perfecto, oye pues hemos avanzado un montonazo, un montonazo, mira toda la gente que tenemos de clientes, es espectacular, así que yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. ¿Vale? Este capitulazo. Estamos yendo del restaurante a la tienda. Del restaurante a la tienda. Del restaurante a la tienda. Y aquí nos vamos a quedar en la tienda. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.